Vamos a tener a esta pequeña Que llamada Sonic Vamos a mejorarlo Ok 150 no está nada mal Vamos a ver cómo evoluciona Ok se, se vuelve como eterno <risa> Ella es eterno Cuesta 300 Ah chucha Chucha calabaza de miel loco 300 es un chingo Que avanzado ¿Aquí se ve como diferente o se ve igual? Vamos a ver. Aquí ya sería T3. Pero cuesta una banda, mi loco. Cuesta una banda. Pero lo bacano es que con esto... Podría llegar a T4. Podría llegar a T4. Ok, casi llego a T4. Imagina donde hubiese llegado a T4. Uf, de cheto, de cheto. Aunque okay, creo que puedo. Creo que puedo. Si, si hago Conte, llego a, a, a avanzado. Y después se puede llegar a T4. O sea, es una manera más fácil de subir. Consiguiendo de las bichitas del boleto de Banshee. No sé qué otra manera se puede. aquí también lo puedo conseguir. tus 500. Y se puede subir a T4. El paso. Vamos a darle. Confío en ti, Hasta o el momento lo tenemos hasta aquí avanzado. Aquí avanzado 3. Imagínate, aquí no tengo este apenas este, aquí avanzado, la mejor mascota, ella está aquí avanzado, te dice, o sea, está de OP, pero en fin, eso fue lo máximo que logramos conseguir, no está nada mal la verdad, vamos a seguir con esto.